Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, escenario dominación Stalingrado Tanques americanos BR-6.3 El que marca aquí el M4A Pero bueno, esta vez voy a salir rapidito con el M18, con el gatito negro, un BR-5.7 Y cuando partimos de esta zona, normalmente a mí me gusta ir directamente a, a por B que tengo el camino claro hacia la carretera, pues rápidamente voy a por ella, que me pilla justo la salida del respawn, demasiada gente por delante, pues tiro hacia la izquierda, paralelo a la vía del tren y después cuando llego a la altura de B giro a la derecha y me meto de cabeza. Esta vez al contrario, primero hacemos, hacemos el tramo corto aquí y después venga rápidamente en cuanto nos metamos a la vía del tren pegadito a la parte derecha. Para evitar los posibles obstáculos y ganar velocidad, rápidamente ir a por la zona B. B, B, B, B. B. Venga, antitanque. Estos son los proyectiles con 190 milímetros, 149 147 los perforantes y los otros algo menos. Venga, vamos rápido. 54, 55 kilómetros hora, venga, rapidito, pero hay que entrar a saco Rápidamente romper esto rápido, ahí está, para no quedarnos atascados y rápidamente al hoyo. Una vez dentro del hoyo, ahí ya es más difícil que te den. Venga, somos descapotables. De tomando la zona B. Ahora empezará, ahí está, el fuego de artillería que es lo que más pupita nos puedes hacer ahora mismo. Aparte ya lo he dicho antes, somos escapotables y un proyectil nos cae en la cabeza y nos destrozas. Se acabó. Fin. Bueno, por ahora vamos, no seamos cafés, vamos a aguantar y venga, en cuanto tomemos menos largamos, venga disparos por allí. Ahí está capturada la zona B, venga gatito, nos vamos de aquí. Nos metemos justo aquí detrás, ahí este compañero, venga tanque ligero, tanque ligero, tanque ligero, todos son tanque ligero, venga artillería ahí. Echamos un vistazo. Por ahí Venga, la zona es nuestra, bien. Venga, más artillería, que no falte. A ver, a ver, a ver. Por ahí, no, por ahí no. A esos dos que hay, esos pajaritos, al loro. Ya hay tres cazacarros cazacarros y dos tanques ahí está acercando a mi compañero que lo tengo justo ahí por esa parte venga ahora sí a ver si vemos a alguno Va a asomarse por aquí le podemos echar un cable que los colegas vamos a aguantar venga la iniciativa es nuestra estupendo vamos a aguantar aquí todo lo que podamos y son ahora, son ellos ahora, los enemigos, quién se, la, ¿quién se la tienen que jugar? Bueno, joder, la zona ahí está comprometida. Tanque pesado, tanque medio. Y nosotros, ve, la estamos aguantando bien. Ese compi ahí arriba. Ahí buscando un mejor sitio para el disparo Es un buen sitio, pero evidentemente, ahí está evidentemente, iba a decir, está más expuesto. Correcto Peligro siempre El respawn de ellos justo allá abajo Ahí por este callejón que estoy marcando Justo por esa Por esa calle Normalmente Se suelen entrar como posesos Bueno otras veces van más despacio Yo también no me gusta A no ser que vaya rápidamente por la zona B Pero ya tienes, ya tienes que tener Un bicho demasiado rápido para llegar Aquí a B Antes que nosotros es posible, es casi el mismo camino, pero venga, la zona C es perdida. Es casi el mismo camino, pero para mí es un poco más dificultoso. Quizás con un R3, con un Fiat o con un vehículo similar que se metan en sus 70 o llegue incluso a los 80 km por hora rápidamente puedes llegar a la zona B antes que nosotros partiendo desde la zona esta de la derecha. Bueno, pues aquí no hacemos nada, estamos perdiendo aquí la iniciativa. Por ahí viene un cazacarros. Venga, rápido cruzamos. Venga, nos las vamos a jugar. Y por aquí ya tienen que aparecer pajaritos. Esto está muy tranquilo. Vamos a ver. Un esfuerzo más y la victoria será nuestra. Mm, mm, mm, mm. ¿Qué es eso? Ahí lo he visto. Y por ahí nada. A ver, está solo. Uno, dos, son dos, tres, bien, tres. Hay panther, Jazz panther y otro ya panther. Venga, dos cazacarros y el panther. Venga, a este, a este, a este a ver si no me ha visto. Venga, rápido, una salida rápida. Ahora, ah. Pacto, venga, rápido Me vio justo y giró lo justo Venga, venga, de aquí no te escapas Venga, vamos a ver los otros, los otros dos que hacen. Venga, destruido Venga, esto va a llamar la atención bastante eh, Ahí está el colega, míralo, míralo Venga, <ríe> ya me ha visto Venga, el Panther sigue el Panther sigue para adelante Venga, estoy aquí A ver, nada Venga, eh. la ventaja que tenemos ahora mismo La única ventaja es que Esto es un cazacarro, venga, trabajo en equipo y no puede girar la torreta. Desventaja que estamos de lateral. No. En cuanto. En cuanto a un milímetro de nuestra lata asome. Este nos revienta. Venga, echame un cable. Venga, quien pueda que me eche un cable. Ese Panther sigue por ahí. Yo no sé si me estará flanqueando. Creo que es el que está tomando B. Puede ser, eh? no puede ser. Trabajo en equipo. Venga, a tomar por culo. Venga, vamos. Ah, listo. Nada, me la jugué. Estaba en mal sitio, mala posición Venga, salimos con el M4A Venga, aquí Perforantes, no, el M41 Venga, 6.0, este Son muy parecidos Venga, bombardeamos en B Porque el Panther S estaba justo ahí Venga, cambio de proyectil Pongo el antitanque La carga hueca que ya estaba seleccionada directamente La disparo y la saco del cañón Y ahora mismo sé que cuando dispare Tengo ese proyectil muchas gracias colega déjame pasar bueno es una cosa que al principio muchas veces no te das cuenta pero sales y en cuanto sales el proyectil número uno el que tienes en la selección del número uno es el que lleva ese, ese es el que lleva la recámara ese es el que tienes el que tiene preparado para salir a ver ¿qué hay por aquí ¿Eh? ¿Qué es eso hombre el amiguete hay ah, impacto crítico venga el panther es el Panther, el que ha tomado eh. Venga, vamos a ver otra vez, otra vez, por ahí, por ahí. Impacto, venga, vamos, cae, cae. Venga, que eso es un antitanque. El tío me dispara con la metralladora. Venga, vamos, vamos. ¿Ven? Ni idea. No sé ni qué ha pasado. Venga, a impacto. Venga. La he destruido ahora. Y he sido yo. Vale. <ríe> qué cosa más rara. Es pelúltimo proyectil. Con el retardo que ha habido. Ese pequeño lagueo. Puede ser... No, ni idea. Bueno, vamos, vamos a lo que vamos. Ahí está. Caza carros Puede ser mi amiguete de antes. Venga, a este colega le acaban de zurrar. A este americano. Venga, vamos a M26. Vamos a echar un en la reparación rápido. Venga, todos los que seamos... Ellos están ahora en el contraataque. Y si no, los paramos. Perfecto. Venga, la reparación. Ah, no, no es disparado un avión que era nuestro Por un momento vi el avión, pero no vi las letras azules Venga, avanzamos rápido, venga, bombardeo Nos tienen aquí cachados Nos tienen aquí totalmente cachaditos Venga, rápido, vamos La zona B está perdida Zona C también, la zona A solo tenemos ahí. Ahí están marcando carro medio y el antiaéreo. Va, ah, esto, esto tiene poca pinta, una pinta malísima. ¿eh? Aquí poco vamos a aguantar, me parece a mí. Venga, varios compañeros por detrás mío. Ahí correteando, vamos a acercarnos a ver, a ver qué vemos. Aquí es asomarse a lo loco y jugársela. Venga, varios compañeros avanzan por ahí. Me ha parecido algo, pero no, no lo veo, no lo veo, no lo veo. No veo nada. Han tomado B. Ahora están ellos haciendo justo lo contrario. Están apostados esperando un compañero caído por ahí. Justo por ahí. Un pelín aquí hacia mi izquierda. Y puede ser que algún pajarito nos aparezca. Eso, es, eso que es. Es el antiario. El antiario. Un este antiario que dispara. A ver, vamos a echar un vistazo así. De a la revillé, como digo yo. No, no se ve nada. Pero no significa que no esté. ¡Ah, est hombre! Eh! Ese colega está tomando B. Ah, no. O oh, sí. Hoy oh, estamos perdiendo A. Eh. Ganando B y perdiendo A. O sea, estamos en las mismas. <coughs> Perdón. No veo nada. Estoy no artillería a caer, humo rojo por todas partes. La zona A de ellos. Ahí va un tanque ligero, un con hacia la zona A, a ver qué puede hacer. Venga, defender B. Correcto, pues por aquí estoy. Si aparece algún pollo, pues le zurramos. Vamos a ver qué podemos hacer aquí. Para echar un cable en B. ¡Ah! Has pedido defenderme. ¿Por qué? Porque te acaban de zurrar me acaban de destrozar a ese compañero que estaba tomando B. Mal rollo esta partida Ya tiene muy mala pinta Ya estamos muy expuestos No sé por dónde me andan No tengo localizado a nadie Puede ser que haya mil ojos Mil ojos viéndome eh, ¿Qué es eso? Vamos, gira, gira ¿Qué es eso? A ver, a ver, a ver. Cazacarros, vaya Ah, Se giró, se giró en el último momento A ver si hubiera pillado de lateral Mal rollo, mal rollo Ahí está, Jack Panther joder. Le tiene que haber nah. Pocos segundos, venga, otro más aparece Tres, ya son tres Los que acabo de ver Menos 6, 3 ¿Con cuál salimos? Venga, con el 76 Esto está perdido Vamos despacito, las tres zonas perdidas, solo vemos tres, que estamos los únicos locos que se les ocurre salir ya a estas alturas de la partida Pues nada, a morir matando, venga, esta partida se ha perdido, se va a perder, salvo un milagro nuclear, aquí no va a pasar nada más ¿Qué nos queda? Pues que no nos maten, venga, vamos a ver, alguien tiene que venir por aquí, seguro... Seguro que alguien más tiene que aparecer por aquí Nos turren o nosotros a ellos A ver, arbolitos, cuidado al loro Avión, avión ¡Ah! Un amiguete, ¿qué es esto? Panther Ahí, perfecto Ese proyectil entró ahí cojonudo Por ese oblicuo lateral Golpe final, se acabó, fin Tercero en el equipo Mejor cuadro Hombre, cómo no Pues una pena Empezamos muy bien el contraataque de ellos fue demasiado fuerte para nosotros. Nos pilló, vamos a decir, con los pantalones bajados. Y aquí se acabó todo. Se han hecho con las tres zonas y ya no ha habido manera de volver a conquistarla. Tercero en el equipo. 26.393. 89% de actividad. siete pactos. tres críticos. 3 objetivos terrestres destruidos. Fin, se acabó. Aquí, en el árbol americano, seguimos investigando el M60 A2. Pues esto ha sido todo en Stalingrado, acordaros, abajo, caja de los comentarios, enlace, Discord, cuadrón, Ibis, Instagram, Facebook, dale un buen like si te ha gustado el vídeo, es la mejor manera de apoyar el canal, y recordaros también que tenemos en Twitch a nuestro amigo Draconianus, y os dejo el enlace también ahí en la caja de los comentarios. Esto ha sido todo aquí en Stalingrado, y nos vemos en un próximo. Chao.